¡Hey! Soy Juan Hoyos, ingeniero civil con enfoque en BIM Management. Resulta que normalmente en los cursos que doy sobre Revit Arquitectura y Revit Estructura siempre hay alguien que pregunta, Juan, ¿cómo es el examen de certificación profesional de Revit y qué recomendaciones hay para hacerlo? Pues en este video te voy a decir unos consejos antes de presentarlo, las características del examen y te voy a dar un ejemplo para que lo tengas en cuenta. Bueno, resulta que desde hace unos años Autodesk da la oportunidad a sus usuarios para que se certifiquen en el uso de los softwares de la empresa. Y entre esos softwares, pues claramente está Revit. Si alguna vez te has topado con alguien que tiene este símbolo o este símbolo en su hoja de vida, en su página web, etcétera, es porque está mostrando que auto es que lo reconoce como un usuario certificado. En el uso del programa. Ahora la cosa está en que ambos símbolos son certificados diferentes. Este es el del usuario del software que se llama Autodesk Certified User o ACU. Y este es el del profesional en el software que se llama Autodesk Certified Professional o ACP. La diferencia principalmente está en el nivel de conocimientos que tiene la persona respecto a una especialidad en Revit. De todos modos, para llegar a obtener cualquiera de los dos certificados, es necesario hacer un examen. Esos exámenes se hacen por medio de la página web que se llama CertiPort, y aquí mismo puedes ver el contenido tanto para el examen de usuario como para el examen profesional. Por ejemplo, este es el contenido para el examen de certificación profesional en Revit Arquitectura, donde se preguntan temas de documentación, de modelado, de cuantificación, de colaboración, etc. Como siempre, te dejo los links de esto en la descripción. Bueno, pasa que el examen de Revit Arquitectura está disponible tanto en inglés como en español, mientras que el de Revit para estructuras está únicamente en inglés. Entonces es algo que definitivamente debes de tener en cuenta. Bueno, el examen está compuesto por 35 preguntas con los temas mezclados. Casi siempre salen preguntas referidas a todos los temas, pero hay situaciones en las que no es así. Por ejemplo, cuando yo presenté el examen de Revit de Estructuras, no salieron preguntas de Copy Monitor, pero es algo que aparece en el examen de CertiPort. Hablando de Copy Monitor, puedes ver un video que hice sobre el tema por aquí arriba y te lo dejo también en la descripción del video. Ok, la pregunta del millón. ¿Cómo son las preguntas? Bueno, ni de lejos es lo que todos esperamos que sean preguntas de selección múltiple. Como no podía ser de otra forma, las preguntas son abiertas. Lo interesante es que cada una de las 35 preguntas te dan un paso a paso de lo que debes hacer. Pero no nos podemos dejar confundir con eso porque a pesar de que dan un paso a paso, no te dicen dónde están las herramientas y hay un par de cosas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento Así que definitivamente debes de conocer Revit Para que te hagas una idea del tipo de preguntas Por acá te voy a poner un ejemplo que me inventé para el video Bueno, esto es un enunciado típico del examen Normalmente se compone de una imagen, un procedimiento y un campo de respuesta para el resultado Todas las preguntas involucran abrir un archivo de Revit Esos archivos de Revit te los da el mismo examen, o sea que bien por ahí Para este caso dice que abramos el archivo San Sebastián Y que se abrirá en la vista 3D el procedimiento es entonces que nos dirijamos a la vista estructural en planta que se llama T.O.Footing, que seleccionemos la viga en el eje C como se muestra en la imagen, y después que cambiemos su orden de unión respecto a la viga del eje 2. Luego cambiamos la tipología de esa misma viga a bc 20 x 30 centímetros. Aquí es donde viene la parte importante. La pregunta nos dice que cuál es el volumen de la viga y que debe ser en metros cúbicos. Si te fijas en estos numerales, eso quiere decir la forma en la cual debemos poner la respuesta. Para este caso es un número de una cifra entera y tres decimales. Y eso es importantísimo porque nos da una idea del resultado que debemos obtener si te fijas el volumen de la viga son 0.300 metros cúbicos o sea que ese es el resultado que debemos de poner como respuesta no importa si 0.300 es lo mismo que 0.3 si el examen te dice que pongas 3 decimales pones los 3 decimales así hayan cifras que no son significativas los archivos del examen siempre están en las unidades que te piden en la pregunta entonces no es algo de lo cual debamos preocuparnos realmente ok todas las preguntas del examen son de este estilo igualitico. claramente algunas preguntas tienen mayor complejidad que otras pero no se sale de este esquema. Listo, otras cositas respecto al examen es que el tiempo para realizarlo es de 2 horas, el puntaje total es de 1000 y hay que obtener un puntaje mínimo de 700 para obtener el certificado. No todas las 35 preguntas tienen el mismo puntaje y no te dicen qué puntaje tiene cada una de las preguntas. Normalmente este tipo de exámenes se realizan en un centro de entrenamiento autorizado de Autodesk. Esos centros se llaman ATC, que son las siglas en inglés de Autodesk Training Center. Seguramente conoces alguno de estos centros de entrenamiento en tu país. En todos los casos que he visto, siempre se da la posibilidad de realizar el examen dos veces en caso tal de que fallemos el primero. Este examen siempre ha sido presencial, pero con la situación actual de nuestro mal amigo el virus, se puede hacer virtual sin ningún problema. Ya para terminar, ¿qué recomendaciones te doy? Bueno, lo primero es que si vas a hacer el examen virtual, tengas una buena conexión a internet. Lo segundo es que las preguntas no son realmente complicadas, pero sí debes de ser muy cuidadoso con el procedimiento que te indican porque a la mínima cosa diferente que hagas, el resultado va a ser distinto y vas a sacar la pregunta mala. Eso puede parecer muy obvio, pero a veces estamos tentados a hacer las cosas a nuestra manera y no como dice el procedimiento del examen. El tercer consejo y el más importante en mi concepto es que a pesar de que son dos horas de examen, si no tienes una buena agilidad en el software, te vas a quedar muy, muy corto de tiempo. Haciendo las cuentas, más o menos tienes unos cuatro minutos máximo para responder cada pregunta, entonces pilas con eso. El cuarto consejo es que, obviamente, repases los temas en los cuales no te sientas del todo preparado. Recuerda que tienes el temario en la página web de CertiPort que te dejo en la descripción. Bueno, para terminar el video, hay otra pregunta que se suele hacer bastante. ¿Realmente es necesario hacer la certificación para conseguir un trabajo en algo relacionado con Revit? Pues la respuesta es demasiado relativa, en mi concepto no es muy necesario porque es una certificación, no es que sea como un diploma profesional o algo por el estilo, pero sí es verdad que da un poco de tranquilidad saber que estás trabajando con alguien que está certificado en el examen y que pues obviamente pasó el examen, entonces sabes que más o menos se defiende bien en el uso del software. Y lo otro es que no vamos a negarlo, el símbolo del certificado se ve muy bonito al lado de nuestra foto y de nuestro nombre. Como siempre espero que te haya servido bastante el video y muchísima suerte con esa certificación. Por acá en pantalla te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas.